Para compatibilizar los entrenamientos con los estudios eh, siempre lo he visto bastante factible y fácil. Lo que pasa es que cuando ya entré en el equipo nacional es un caos. Eh, tú al principio cuando estás entrenando a nivel bueno, pero no a nivel tan internacional, tú entrenas por la mañana o entrenas por la tarde o compaginas eh, tus horarios. O sea, tú mismo creas tu propio horario para poder compaginarlo todo. Cuando ya estás en el equipo nacional ya el horario te lo compaginan los entrenadores y ahí ya es un poco caótico. Eh, con el programa UNARD, eh, sí que es verdad que, que nos ayudan muchísimo. Si necesitamos cualquier ampliación de trabajos, de lo que sea, solo es comentarlo, decir oye es que no me, da, no me da la vida, necesito más. Si tenemos algún examen y no podemos estar, porque tampoco sabemos si vamos a estar en Galicia o si vamos a estar en Sevilla, donde vamos a estar para saber dónde podemos hacer los exámenes. Eh, llega tarde a todo, pero es llamar a la universidad y gracias a Dios nos ayuda bastante con eso. En mis referentes siempre han sido David Cal, que es el mayor medallista olímpico que ha habido en España, que son cinco medallas en tres Juegos Olímpicos, y porque es canoista, y yo soy canoísta, entonces al final siempre te acaba atrayendo el mismo, la misma modalidad. Y luego Teresa Portela, porque es mujer, es madre, y porque va por sus sextos Juegos Olímpicos, o sea, que es un referente muy bueno para seguir sus pasos. Estudiaría Criminología aquí porque realmente, ya que te, ya hago psicología y me menciono en la criminal, pues sigo con, con Criminología aquí. Y si veo alguna carrera mayor es que también me guste, como Dietética y Nutrición, que es una buena carrera, también la voy a hacer. Y sinceramente aquí estoy encantada, eh, me gusta su metodología, sobre todo que sea trimestralmente, es una buena manera manera de, de cambiar un poco todas las metodologías que hay en todas los, las universidades. Eh, me gusta cómo realmente nos dan la materia. Es conciso y sencillo. O sea No se va mucho por las ramas. Estoy muy contenta con esta universidad, la verdad.